Hola, mi nombre es Alana McCoy. Soy abogada aquí en la oficina de Eduardo Soto. Eh, soy la jefa de, del equipo de abogados aquí. Eh, ya llevo cinco años trabajando para el abogado Soto y he llevado personalmente cientos de casos aquí eh, con mucho éxito. Me encanta mi trabajo. Me, me encanta representar a, a las personas aquí de Miami y de todos los Estados Unidos. Mi, mi meta aquí en el estudio es eh, Siempre ayudar a los clientes, siempre explicar las cosas bien para que el cliente entiende al principio hasta el final cómo va a ser el caso. Me, da, me, me encanta dar esperanza a las personas que tal vez han tenido malas experiencias con otros abogados o mala experiencia con el sistema inmigratorio aquí de los Estados Unidos. Y me encanta lograr metas junto con el cliente y con la oficina de Buenos